de Radio New Will, muchos le temen cuando habla y hoy el que tiene miedo es oh, por estar con nosotros, el señor. Sí, es, verdad, es verdad, Ricardo Montacuto. <risa> Ricardo Montacuta <risa> para todos. ¿Cómo estamos? Con miedo, a mí me da mucho miedo venir a este programa siempre. Oh, bueno, sé que pelotudez me van a hacer. No. <risa> perdón, vos <risa> estás diciendo que hacemos pelotudez. No, no, no, no, no. ¿Has visto alguna? alguna. Ah, okay, okay. ¿Has visto alguna una vez? Eh, entonces fue toda una negociación, mirá, no voy a bailar, no voy a cantar, no, ¿viste? no voy a hacer ninguna cosa... Pero... Pero, nada, de nada, nada, nada. ¿vos es sos mayor, amargo tío. en la vida? Callate. Sí, soy un poco amargo, sí. sí hay... ¿Cuántos años tenés? Cinco, siete. Cinco, siete. ¿Estás en pareja? Ah, te dije que preguntas personales, ah, ¿no? Oh. <risa> no lo bueno, el Bueno, pero, contrato. escúchame. Eh, no hablo de mi vida personal, que perdón. Capaz porque estás muy amargo, vos siempre fuiste así... Eh, así como... ¿Amargo? Eh, sí, sí, sí, sí. Tengo mis momentos de humor, qué sé yo, me divierto. ¿Qué, ¿Qué humor te divierte? Me río mucho con el señor Galdeano, me río mucho con Rodrigo. <risa> es que no está bien, Rodri. No, no está bien. No está bien, Hoy lo vi despeinado. Sí, te rebarrió al aire, eh. lo vi en desde la redacción. Sí, me barrió, pero sí, ya, me sí. le, ya me voy a vengar en la ah. radio. <risa> sí, dijo que no te banca, que finge. Eh. Oh. Sí, sí, sí. ¿Vos sí. también? No, Tención. mira, él dijo algo que es cierto, somos profesionales. Y la verdad es que afuera no somos amigos. Yo no, no, no nos tomo ni un café cesado, afuera. Claro. Y no es necesario, porque hay como una química, es como una banda de música, ¿viste? Claro. Se prende la luz y es una química que hay en el estudio increíble. Tal cual. Así que... Y cada uno brilla y no, cada uno pero, tiene su momento. Pero sí, y, y, y vamos al palo y, y apretados, pero... Pero sí, me he vuelto un poco amargo. Yo creo que la profesión te vuelve un poco así. Uh -huh. Porque vos conoces a alguien que nunca sabés, ¿viste? Si un día lo tenés que publicar, seis columnas con fotos que hizo algo, pasó algo, lo que sea. Uy, uh, claro. Es difícil. Es más, hubo una época que me había decidido, listo, basta, no tengo más amigos. No quiero tener amigos, uh. ¿entendés? Y después me di cuenta, no, es una pelotudez, es un error. <coughs> y bueno, tengo amigos grandes, nuevos, qué sé yo. Pero, de, Pero del medio no. Eh, no, no. No, por las dudas. no mi con, Bueno, Carlos, mi socio, es como mi hermano eh, Hace muchos años que trabajamos juntos Pero sí, hacer amigos en el medio es muy claro. difícil ¿Te pasó, uh -huh. Ricardo, por ahí en tantos años De alguna nota que tuviste que hacer, obviamente Por el tema periodístico Que te llamó y te dijo Che, teníamos una relación, algo No ¿No? medio como para, No, no, no. Uh -huh. no, no ¿Y si te sucede, lo harías, bajarías algo por, por te, buena relación? No. no, La única razón por la cual podría bajar una nota Es que si la nota está mal si hay una información incorrecta. Me da un miedo Pero... que salgan mis videos, chicos. No, no, <risa> Porque sabes que le da y no, la va ya, si le, si le cae, no, va va a si se da Ya, falta, ya está. Pero además, eh, revolucionaste la radio. Más allá de que New Will tiene una trayectoria impresionante que está de festejo, vos tenés un estilo muy particular que al principio como que chocaba porque insultás mucho y a la gente mayor como que eso no le gusta. No, no es cierto. Pero... Las señoras que llaman a Newell son todas unas groseras. No, insultan no, más Ustedes, usted, usted usted <risa> más que yo, <risa> me han me oh, corrompido sí. totalmente. <risa> es culpa de ella. Pero digo, marcaste tu estilo, lo mantuviste y la gente te aprendió a querer, digamos. Sí, no sé... También putean, ¿viste? Por ahí en la calle cuando me paran Tengo que decidir en un milisegundo Si me van a putear O, o si es un abrazo, ¿viste? ¿Como que dudás? No, no no es un estilo, nada así. Yo soy así, jetón ¿viste? Es Pero algo. es un estilo, o sea, es algo que no se había visto antes Es que... el carácter de nuestros medios Nosotros somos así uh -huh. Somos así y, y, y yo soy nuevo en la radio Hace 10 años, 12 años que hago radio uh -huh. Nuevo total Entonces este, dijimos, bueno Seamos como tenemos que ser. Entonces no le doy pelota a nadie, no hago caso. Y bueno, y así vamos andando. ¿Y te llaman muchos políticos para decir, che, si esto, no digas esto? ¿Te, te presionan? ¿Sentís no, presión? No, no, presión no. No, no porque nos conocen y, y saben que... A nosotros nos presionan y es peor, más idiota nos ponemos. Me pongo idiota, idiota, ¿viste? ¿A mí me querés presionar? Me pongo estúpido. Entonces es peor. Te escuchan muchos políticos. Sí, todos. O sea, como que marcaste agenda. El, el, el círculo rojo no se escucha completo. Uh -huh. Por ahí no están de acuerdo con algo, llaman o te dicen te equivocaste o te mandan no sé qué o te estoy escuchando, ojo, ¿viste? Y sí, eso pasa todo el tiempo. Pero bueno, es la... Parece que la gente eh, idealiza mucho la tarea del periodista. Y la verdad somos gente común, que tenemos un laburo como cualquiera, tiene un laburo, el laburo nuestro es informar, nada más, no somos especiales, no somos superhéroes. A mí a veces, este, por ahí la gente nos llama pidiendo soluciones que voy a decir, ¿cómo hago para ayudarle a este tipo a resolver este problema? Y, y la verdad que es difícil. O preguntas, ¿va a caer piedra hoy? ¿Hay clases? Bueno, el, el, el hay clases, a qué hora baja el sonda, <risa> va a caer piedra, ¿viste? eso. Es de, lo, lo, lo de las clases es una tortura, ¿viste? Cada vez que son una... <risa> con el sonda. Con el tema fútbol para también. No, es, y la, a mí lo sí. que más me jode son las fake. Me peleaba con el grupo de vecinos, ah. ¿viste? El grupo de WhatsApp de vecinos del barrio, porque cuando empezaron ah. las fake, empieza la gente. Che, esto es cierto, yo estoy al aire, no te puedo contestar, responde, responde, Claro. vos que sos periodista. Esto es cierto, Y vos lo abrís, ves que es una pelotudez, ¿cómo puede ser que crean esto? Pero bueno, o los vecinos que suben al grupo de WhatsApp algo, como si fuera, entonces no, eso no es cierto, y toda la contesto ¿Y te mencionan en el grupo? Te roban ahí, te roban, Ricardo, Nuestro vecino que va a tener la aposta. El que sabe, que sabe. Pero bueno, gajes del oficio. Ricardo, vamos a hacer un juego en un ratito, si te parece, ¿a gusta usted el básquet? Me gusta, sí ¿Sos bueno? No O sea que te voy a pintar la cara, digamos Sí, probablemente Vamos, ah, ver. Vamos a ver ¿Pero te animás? Sí, me animo No sabía que había bastos ¿Qué hay que hacer? ¿Te cambié el baile? Pues. Era la turraca o el alo Bueno, probamos No, no, probamos. No, se no, no me pongan ese tema delante de boca puta Porque no, no, chicos no, no puedo No puedo Hay que mantener un estilo eh, bueno, ¿te animás entonces? Sí, ¿qué hacemos hay que un hacer? Y nos vamos afuera a jugar al básquet. Bueno, dale, vamos. Ok, dale. Antes, un va. consejito. Sí. Queremos aprovechar para contarles que la ciudad de Mendoza puso en marcha el plan de conectividad 2022. Implica una inversión privada de unos 10 millones de dólares y brindará conexión de calidad en todo el territorio de la capital Mendoza. Muy sí. bueno el telepronter humano, ¿Viste ¿eh? Lo es lo que se está, Mirá, usando, lo que está usando. En Europa. Ah, en Europa. Sí. Ah, por la guerra, ¿no? La el plan de conectividad 2022. La inversión privada más grande de la historia del departamento en materia de fibra óptica. Gracias al trabajo articulado público-privado, se reducirá la brecha digital y se beneficiarán más de 67.000 hogares de todo el territorio de la ciudad. Estamos conectados. Ciudad de Mendoza. Bueno, Monta, yo no te quiero decir oh. nada, pero creo que te voy a pintar la cara. Tengo un hijo que juega al básquet, solo No, tiene 6 años, se lo hace un mes. ¿Y qué hay que hacer? Pero ahí tenemos el aro, me lo pusieron bajito. Miguel, gracias. Me dijo, venís con... ¡Uh! ¡Empezó con uh. todo! ¿Eso salió? Sí, comparen, porque me dijo que no... no, no sé, ¡Empezó no sé. con todo! Sí, comparen, que me dijo que no sabía. Escuchame, tenés que... Pero... Para, voy yo para practicar, porque no lo he hecho. Y mientras te voy preguntando, ¿eh? Dale. ¿Te acordás? Uy, perdón. Ahí va. ¿Te acordás ¿Ah, ¿sí? la primera vez que hiciste radio? Eh, ah. Sí, en la Patagonia. No. Era muy chico. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos hacíamos, años? y tenía 20 años. Hacíamos un programa medio atrevido y un día llegamos a la radio, estaba cerrado con llave y nos dijeron, no va más. ¿En serio? ¿Te pintaron la uh. cara sin siquiera avisarte? Sí. Bueno, a mí fue. me pasó una vez. Ay. ¿Esto está saliendo ahora? Sí, está saliendo, estamos saliendo. Escucha, ¿qué crees que piensa la gente cuando te escucha? Toma. Más no fuerte fue tierra, eso, ¿no? Sí, sí lo, lo hice a propósito. ¿Cómo ¿tomás ¿tomás fuerte, chicos? Sí, más fuerte. ¿Vale de tres? Sí. Yo creo que nosotros les ayudamos a pensar a la gente. Uh -huh. Se han apropiado de la marca, te digo lo que pienso. Sí. Se han apropiado. Tal cual. La gente llama y te dice, te digo lo que pienso y largan lo que sea. ¿Cómo es esto? ¿ver? A tu criterio, ¿hay más gente que dice sin pensar o más gente que piensa ese, lo que dice? Ese fue de tres, ¿eh? Sí, sí. Vas ganando, vas ganando. ¿Perdón? A tu criterio, ¿hay más gente que dice sin pensar o hay más gente que piensa lo que dice? No, se hablan encima, la gente está muy apurada por decir. Sí, ¿no? Y a veces con poca información y ahí vienen las peleas. Me encanta cuando me bardean. Sí. Cuando la gente me bardea al aire, me encanta, me te... gusta mucho. Mirá, qué raro, porque uno como que le gusta que te digan cosas lindas. Y cuando te dicen algo feo, te quedas con eso feo. No, bueno, porque me gusta contestar. A vos lo contrario, me, me Ah, ¿te gusta? A veces te gusta, gusta contestar. ¿Te gusta enojarte, digamos, Monta? Ay. No, Ay. Ah, no, es... Bueno, por esta chica, que vea. La grabaste y mirá los tacos que tengo, ¿eh? Sí, ya veo. Claro. Chicos, <risa> se están tirando con... ¿Pero qué estamos o sea, no, no, no, <risa> no, porque quería ver si estabas atento vale ah, bueno, Radios online por redes sociales y nuevas tecnologías Pulgar para arriba o pulgar para abajo ¿Cómo? Hubo. No entendí Radios online por redes sociales Pulgar para arriba o pulgar para abajo Pulgar para arriba Sí Pulgar para arriba porque la gente después puede elegir cuándo escuchar Ajá No es que me guste tanto, yo prefiero el vivo, viste Sí bueno, pero ahora viste que se usa mucho por streaming el vivo, sí, igualmente, no y van cortando las partecitas. Sí. Gracias, Alepons, un genio, un genio. Eso está bueno. Con tacos y papeles, no sé cómo hace. Sí, ¿viste? <risa> Tengo dos pibes, hago muchas cosas a la vez. <risa> muchas cosas a la vez. <risa> Escúchame. Ah, sí, a ver, multi, multi, ¿qué? Multifuncional. Multitask. Multitasking, multitasking, <risa> <también. risa> que ahora se usa. ¿Qué hace Montacuto desde las 6 de la mañana? Leo. ¿Y a qué hora te acostaste? ¿Te acostás tarde? Sí, me acuesto tarde, duermo poco, rompo las pelotas. ¿Y por qué? Pues tengo que laburar. <risa> pero ¿por qué dormí diario, poco? Hay que preparar el programa. Claro. ¡Qué burro, por Dios! No me una. Sí, estoy ganando, ¿no? Sí. <risa> estoy ganando, creo que estoy ganando. Pero vos tirás de cerquita. No, tiro acá. ¿Qué, qué quería? ¿Que tire acá? Dame los papeles. Pero tengo taco, todo. ¿Y qué? ¿Lees todo el día? No, todo ah. el día no, pero buena, falta sopa. Sí. ¿eh? Te dije. <risa> Escúchame, todo el día no. No, todo el día no, pero buena, buena parte del día. ¿Haces actividad ¿A quién física? Me básquet. <risa> a mí. <risa> ¿Qué no te gustó? No, no hago nada. Al ajedrez juego. Al ajedrez. ¿Sos bueno? Sí. ¿Viste la serie de, de la chica ajedrecita? Eh, Sí, claro. ¿Y te gustó? Sí, está muy bien hecha. ¿Criticas lo que ves? O oh, te, te relajas. De ¿Te verdad, no, una disfruto. serie en Netflix. ¿Y vos disfruto, te pones a criticar disfruto. mientras yo como pocho? Decía, oh, no, no, disfruto, oh. disfruto, disfruto. Ah, disfruto, okay. Okay. me entretengo, me meto. Ok. ¿Cuál es la profesión más exótica, rara o poco común que te hubiese encantado dedicarte? Eh, no sé, es cocinar tal vez. ¿Sos bueno? No, pero me gusta mucho. Ah, ¿no sos bueno? No, no soy bueno. Ah, bueno, ¿y tu especialidad? No, bueno, no sé, Pablo del Río es bueno. ¿qué sé bueno, eso? pero guisos, cuando se hace con amor, Monta. Los guisos, los locros, oh, los rico. estofados, eso me gusta. en el verano? Yo sí, no he metido ni uno. Última, dale. Ricardo Montaco, ¿tenés que responder estas ah, últimas? rapidito, Rapidito, eh, las últimas. Ricardo Montacuto es... Ah, malísima. Perseverante. Brinda por... ¿Por qué brindas? Porque todos tengamos trabajo. Se enoja por... Oh, por todo. ¿Se ríe con qué? Con todo, por cualquier boludo me puedo reír. ¿De qué te olvidas siempre? Las llaves. Sí, de una. ¿Del auto o de la casa? Bien. No, no, no, no. ¿Y la última? ¿Qué te da felicidad? Me da felicidad poder ayudar. ¿Sí? Muchas veces hay historias que no publicamos y tratamos de ayudar a la gente. ¿Saben las veces que nos llaman y nos dicen, mira, resulta que tal obra social, no me da la prótesis, me estoy, y me pasa esto, y mi hijo, y no sé qué? Bueno, usamos los contactos nuestros para ayudar y eso me da felicidad. Totalmente, Aunque a veces ser me pierdo nexo. una historia. Tal cual, ser nexo. Vamos a hacer una cosa, queda un desafío más, Monta, ¿estás preparado? Sí, dale. Pero vamos con un consejito que lo da Madeo en Cirilo, dale. Dale, perfecto, Orne, enseguida volvemos con Ricardo. Antes el consejito de bodega Los Arroldos que presenta un vino que te hará viajar a través de los cinco sentidos. Los Aroldos, State, sin dudas, más de lo que esperas. mira. <música> Salón 2 estate, mucho más de lo que esperás. Sí, ¿no? Qué calor, ¿no? Y por arte mucho de calor. magia están acá, Chico, chicos. 84 grados al, al sol. Pero lo Pero en basque? Basque. me hacen jugar al básquet con sonda. Bueno, vos no quisiste bailar. Sonda, sol. Escúchame, eh, ¿te gusta mucho la música? Sí, me gusta mucho la música. Es una de mis habilidades inútiles. ¿Por qué? Porque todos tenemos habilidades inútiles que nunca te van a dar de morfar. Bueno, la música es una. <risa> ¿Y en qué te especializaste? O sea, ¿qué, qué instrumentos tocas? Toco el bajo. El bajo. Toco el bajo, toco la guitarra, toco la un armónica. armónica ¿Trajiste la armónica? Traje algunas. ¿A sí. ver? ¿Algunas? ¿Algunas? ¿Varias? ¿Tenés? Tengo varias, pero traje, traje tres de tonalidades bien comunes. ¿Vos sabés que lo que tiene la armónica? Estas son unas Lee Oscar que tienen ya muchos años, ¿no? Uh -huh. <coughs> lo que tiene... La... Queda agitado. Lo que tiene la armónica es que cualquiera la puede tocar. Miró. Y no necesitas realmente saber mucha música, ni, ni está hecho para virtuosos. La música de las armónicas es el blues que te sale del alma, es lo que vos querés decir. ¡Ay, qué lindo! Y aparte es buenísimo, qué sé yo, estás de vacaciones en algún lado con las armónicas en el bolsillo y ves una banda tocando le haces la seña y te hacen subir viste ah, segundo, ¿sí? ahí le y aparte digo es fácil para llevar la tenés en cualquier lugar la tenés en cualquier lugar claro. viste lo único que en Mendoza se desafinan por ahí con el clima estas claro. están más o menos por los secos sí y cuál es tu preferida para tocar qué te gusta y no las tres son iguales no vos canciones vos, <risa> no sé qué sé yo me gusta las armónicas para improvisar, improvisar. Claro, sí, ¿no? no es que te digo, bueno, un papo, así vos que sos rockero, sos ahí... No, ahí prefiero tocar el bajo, Ajá. ahí prefiero tocar el bajo o, o, o tocar la guitarra, la guitarra también toca un poco... Pero siempre me pasó, viste, el, eh, mi hermana abandonó la guitarra en la casa y dije, bueno, voy a aprender un poco. Venga. Después eh, estaba en una banda, tocaba la segunda guitarra, porque para primera no me daba. Está en y quinta. un día, claro, un día el bajista no va más, dice, che, te animás, ¿y cómo es? y es como la guitarra con dos cuerdas sí, claro. bueno, <risa> a ver. Sí. bueno, al final después tenés que estudiar el instrumento claro. ¿viste? que si sí, la está en el mismo lugar con la música me pasó algo terriblemente loco que fue así, llevaba muchos años tocando ya guitarra y bajo y me voy a vivir a la Patagonia a guardar chesas para llorar, esa música y yo te la había preparado, eh, te la iba a cantar ¿Ah, ¿sí? ¿Ah, sí? no, bueno, no, no, no, no, no, no, no. <risa> y eso es Ruta 66 ahí va, ahí va. y resulta que se me ocurre aprender a tocar el violín Violín, violín Violín, quería, me había vuelto a la Patagonia Estaba en una onda mística y quería tocar el violín Difícil o no, es complicado Muy difícil, sí. bueno eh, Mi mujer me había regalado un violín, así que violín Y empecé a tomar clases de violín Y era muy de madera En el violín, la mano que trabaja realmente la mano del arco Era muy de madera No tenés trastes y, eh, Sí, no, no tenés trastes eso, en el violín Hay que seguir, ahí, ahí con el oído Y después, este, bueno. y dije, bueno, voy a aprender también guitarra clásica Y estudiaba las dos cosas a la vez, ¿no? El profesor me miraba, me miraba y me miraba y me dice, no, no va Ricardo. Me dice, vos cómo comes, cómo, como cómo, sí, cómo agarrar los cubiertos. No, yo agarro el tenedor con la derecha y el cuchillo con la izquierda. Me dice, sos zurdo. Real. ¿Cómo que soy zurdo? Sos zurdo, tenés que ah, tocar como zurdo. No, Daniel, había... le digo, hace 20 años que toco como, como diestro. ¿Cómo me vas a hacer tocar como zurdo? No, y que sos zurdo y que soy derecho y que sos zurdo. Bueno, dimos vuelta Las el violín. Y dimos vuelta las cuerdas de la guitarra, resulta que soy zurdo para tocar. <risa> Subo, sí. y soy derecho para soy diestro para ah, escribir, como Messi, yeah. que es derecho para escribir y no y bueno, pero para la Messi es Messi, yo soy esto. <risa> bueno, puede ser el Messi del violín. El... <risa> Bueno, no quise tocar instrumentos de cuerda por muchos años, por eso tocaba la armónica. Bueno, ¿querés que, que nos vayamos con esto a la pausa? Eh, dale, nos vamos a la pausa, pero les voy a enseñar, da, no. a, hacer les voy a, enseñar a hacer algo a hacer algo los chicos. Antes, a ver. Eh, digamos, ¿a dónde te escuchan? Monta siempre en Will, a la mañana, qué horario es? Hacemos de 10 de la mañana a 1 de la tarde todos los días en Niwil. Eh, 98.3 está la aplicación. 98.9. Ah, 98.9. ¿Y 98.3 cuál es? No sé. Bueno, Cristo, 98, 8, 8, <risa> <risa> bueno, vengan acá. Bueno, ajá, hola, vengan acá. acá. Párense al lado mío acá. Sí. Para poder improvisar el blues, yo necesito una base. Bueno. Eh. Así que, ¿cuál fue la primera música que se transmitió en el mundo? Los tamtam -tam africanos. Sí. ¿no? sí. Que iban de pueblo a un pueblo para decir cosas. Entonces yo voy a necesitar unas palmas, Listo. pero no me hagan las palmas de La gente que, que hey, lo no, no, esa palma no, esa no. no... El reggaetonero tampoco. No, tampoco esa. Es no. esta palma, mírenme bien. A ver. a ver. El pie es el bombo sí. y las manos es el redoblante. Es esta palma. No chicos. Está cruzada, <tose> está cruzada. Y zurda, Otra vez. Me, te vas te ¿Me vas a hacer Bueno, perder. me pongo más lejos, monta para Te agarramos, te agarramos. Ahí, Ahí va. Va. va. Vos, va. si querés, puedes hacer. Sígan, sigan, sigan, siga, Vos, siga, si siga. querés, ponete la cámara. Sígan, <risa> sígan, son 10 min minutos. sigan, siga. Para <risa> siga. más o menos, ¿eh? Para, para, vos, vuelvo a aquí, te Ahí va. El pie del bombo. Es más, si querés, puedes hacerlo hacia arriba. ¿eh? Entonces te vas a equivocar menos. <risa> Nos va a calar la bomba. Sígan, ¿eh? ¿eh? Ya vuelvo yo, ¿eh? ¡Qué rico! Eso. de calentamiento espectacular espectacular sí, que cualquiera, total, cualquiera no lo puede hacer gracias. muy bien la base lo salvaste vos te digo la la banda la banda ¿Viste banda la banda la a gracias